Bueno, así que estamos con otro unboxing. Son más compras del de el 12 de aniversario de el Fresh. Empezando con esta que fue el último que me llegó. Y como sé que ya antes de empezar el video, empecé con este. Así, antes de empezar a ver los otros paquetes. Esto fue. Así, como no me queda comprar una sola cosa, me compré esto. Que es un marcador. Para. No tiene que estar rayando como hago. Así, o con un lapicero Para Ponerle encima a las cosas Y así que no se va la información Y ya que estaba en la misma tienda vendían este motor De... Ah, ¡pum! Bomba, es una bomba Tuve que ver la La etiqueta Como se ve ahí, 12 voltios Está. Es Para una cosa que quiero hacer para las plantas Entonces paro ahora Le voy a pasar lo que me falte con esto Que es una buena opción Cuando lo vi por ahí en internet Para no tener que estar Con los paquetes rayándolo por ahora Esto es un buen ejemplo De la pala Que hay otro Entonces con qué seguimos ¿Qué es esto yo compro cosas y no sé lo que compro al final Ah, estos son unos packs térmicos Para usarse Y unos disipadores Estos son todos Estos disipadores son para usarlo en, por ejemplo, en... esto Que se calienta mucho ese módulo Entonces sí, Le voy a poner uno de esos ahí para que se enfríe cuando lo usas, se lo voy a poner Se lo voy a poner Para cuando esté cargando más frío y todo eso y estos son par de repuesto para otras cosas que quiero usar y todo eso entonces estos creo que vamos a sí, seguir con lo pequeño, así termino con todo ello esto es ah, esto es para una impresora que me compré estos son goma de, ca de, de caucho para la, la parte de aluminio que se calienta como uno, me salía casi lo mismo que comprarme cinco, decidí comprarme cinco de ellos. Y cuando enseñe la impresora sabrán cuál es. Que no viene con eso. Y estos son... Estos son 555 SMD. Esto es para lo que dije de ponerles luces a, a eso. Que lo haré en un futuro vídeo. Entonces... Vamos con este Estos son, nada por eso no sé que son ya exactamente Son potenciómetros pequeños Y capacitores, pero, electrolíticos, pero los que usan las computadoras y todo eso Que son de aluminio, como final también porque voy a empezar a hacer un montaje superficial de todo eso de un paquete de varias capacidades y también como queremos no que se hablan de alto voltaje es decir alto voltaje quiero decir los, los capacitores Perdón por el tambale que la cámara está de promedio. Los capacitores. Es esto es lo que no me gusta. Ay. Pero bueno, no encontré una mejor capacidad para. Es decir, mejor capacidad, quiero decir. Que funcione con menos voltaje te puedo abrir yo así? No. No quiero... Se fue. Ok. Está bien protegido. Esto son una cama también. Uno es una... Es una goma. Estaré poniendo un impresor anterior. Para que se vea lo que me refiero. Que quiero hacerle a la nueva. Cuando la abra. Esto es... ¿Qué es esto exactamente? Ah, si sí, este la Esto es un aislante De... Bueno, si no tiene agujero Tengo que hacerse, ¿no? Es para la parte de abajo Para que el calor no, va, no, no baje de, de, de la cama El calor por abajo no salga entonces, estas son las dos camas magnéticas que compré. Aparte, estamos usando una sola que es la que tiene la impresora. Compré estas dos aparte también vienen en faltón Muy bien, por eso era que estaban tan frígidos los paquetes. Y son camas magnéticas flexibles. Ok, aquí no hay nada. Por el tamaño se pueden dar la idea, más o menos, del tamaño de la impresora que me compré. Está dando pegada aquí. De la cava magnética. Ah. Pensé que eran dos flejes. Es un fleje con dos caras. Este es de una que es como texturizada y este de lisa. Creo que esta es la que mayormente voy a estar usando. Porque la impresora viene ya como una texturizada. No voy a hacer. Y la cama, que la cama me sobra por ahora porque no la usa voy a usar. Ya, más o menos, ya saben cuál fue la, que, la empresa que me compré por ese nombre que está ahí. hay que de subir y todo eso. Voy a aquí mismo en el fondo. Estos fueron muchos componentes que me compré. Me voy a abrirlo así los paquetes, pero. Creo que rápido. Aquí hay muchas cositas. Esto lo va a hacer aparte en otro vídeo, pero aquí estamos. ¿eh? Estas son una placa. Experimentales. Tengo unas que son verdes, ya ustedes la vieron en un vídeo no lo sé. Pero esta me gusta mousarla. Esto es un. Yo no me recuerdo ahora mismo. El nombre exacto, es lo estoy poniendo por ahí en la pantalla Esto es, pa es mi controlador Estos son unos modsfe Esto, ah, estos son Esto yo lo tengo aquí donde está. Esto era es una fuente medidora Y se la, dejé a mi Ay, se la dejé a mi primo Y creo que le quemó ese ese este componente que está aquí entonces la voy a reparar entonces uno, dio, uno diodo tipo cangrejo y compré unos diodos SMD esto es ah este es un mic, este es el microcontrolador que, que funciona con WiFi este es un microcontrolador solo y este yo tengo una placa, es como un Arduino pero con wifi. valga redundancia para que se entienda más fácil. Estos son unos reguladores, pero estos son un poco más de amperaje. Creo que estos soporta un ampero o algo así. De manejo. Estos son. Ah, estos son reguladores también, pero estos son para 5 voltios. Y estos son SENEL. Para 3.3. Que yo tengo una sierra eléctrica Y tenía un problema de que no es decir, Hay regulado de esto Pero no está, de esto Pero como no sé usarlo, voy a usar de esto Para manejarlo Y creo que eso es todo por este vídeo Gracias por verlo y no olviden suscribirse